Dom. No, no, ni sé dónde está el archivo de la semana pasada, vamos a hacer algo nuevo, voy a poner un H1, eh, título de la página, voy a poner, eh, habíamos puesto un UL, que adentro tenga LI por un UL que va a tener el ID eh, lista y adentro tenga LI por 5 eh, y que adentro tenga los números. Le voy a poner eh, enlace... No, adentro le vamos a poner 5Li. LI que adentro tenga... 5Li. Esperen... Que adentro tenga nada. El HR no importa y que adentro de la se llame enlace pesos tab. Listo, y esto que sea que no apunte a nada. Bien, entonces acá. Listo, ahí tenemos el título, una lista no ordenada que tiene enlaces. Vamos a poner eh, un div. Podemos poner punto. Eh, no. bueno, eh, div. Que se va a llamar mi div. Y que adentro va a tener eh, tres párrafos y que adentro va a tener los Ahí está. Y acá... Bueno, no importa, ahí tenemos. Y acá vamos a meter lo mismo, pero adentro de otro div. div, que se llame otro div, y acá adentro tiramos otro enlace. Bien. La clase pasada eh, les había mostrado lo que era el document, todo eso, les había contado con la tableta el DOM, les había mostrado el árbol. Esto es lo que habíamos visto en la clase pasada, si ¿sí? me recuerdo un poquito. Bueno, les había contado eh, cómo se armaba, que la raíz era el HTML, y que el, el, tenía etiquetas de tipo elemento, y etiqueta de tipo, en realidad teníamos 12 tipos de etiquetas, los eh, node type, es como un enumerado del 1 al 12, y que había nodos de tipo etiqueta, hay nodos de tipo texto, hay nodos de tipo comentario, ¿sí? A nosotros lo que nos interesa son los nodos de tipo etiqueta, eh, de, de tipo eh, elemento, si ¿sí? el elemento es una etiqueta de HTML. Y los nodos de texto nos interesan los nodos que están dentro de las etiquetas que tienen eh, etiqueta de apertura y cierre, si ¿sí? lo que va dentro, ese texto que va dentro en realidad no pertenece a la etiqueta, sino que pertenece a un nodo de tipo texto que está dentro de la etiqueta y que normalmente son... Eh, por ejemplo en la etiqueta title que tiene apertura y cierre este document es un nodo texto que está ahí adentro de la etiqueta y si yo en el body, por ejemplo recién yo puse en el body puse un eh, h1 este era el h1 que tenía eh, dentro tiene una etiqueta de tipo texto Vamos a poner negro. Una etiqueta de tipo texto que decía esto es el título o lo por el estilo. Esto es un título. Y después tenía la etiqueta UL que adentro tenía. 5 LI. Y que a su vez adentro de cada LI había un A. Estos eran LI. Y acá adentro había A. Y el A tiene, además, todos estos son A, no sé, para qué hice 5 hubiera hecho 3, eh... Y adentro de la tenemos el texto que decía enlace 1, enlace 2, enlace 3. Cada uno de estos tiene un nodo texto. ¿sí? Así es como hay que ver a un documento HTML desde el punto de vista del DOM. O cómo lo ve eh, JavaScript al documento. Estos son el texto, que acá decía enlace, bueno, Sarasa. Y después. Teníamos al mismo nivel, eh, teníamos el div, un div, y adentro de ese div yo metí tres párrafos. PPP -p -p, y adentro de cada párrafo un lorem. Lorem, lorem, lorem, y al mismo nivel... otro div div que era otro div que tenía el atributo eh, el atributo id otro div y adentro tenía uno vamos a ponerle no le voy a poner 5 a este, le voy a poner 3 nada más y este va a ser lista 2 así ah, Y este tiene el UL, que es lista 2, y tiene tres enlaces. Y cada enlace tiene, cada A tiene su texto ahí adentro. ¿sí? Bueno, básicamente, así es como podríamos ¿sí? hacer todo un diagrama de árbol, un diagrama jerárquico, de cómo están distribuidos los elementos dentro del de documento. En este caso, el, eh, el H1, el, el UL, UL, el UL, el DIV, y este otro DIV son hermanitos, porque están dentro del mismo nivel jerárquico. ¿Sí? son todos hijos de body Y a medida que nos vamos adentrando adentro de cada una de esas etiquetas, van empezando a aparecer hijos de hijos, pero los que están al mismo nivel son los hermanos. Creo que la clase pasada, si no recuerdo mal, yo les había mostrado lo que eran los children, que eran los elementos, los hijos, pero elementos, porque teníamos la propiedad de un elemento. La idea de, de todo esto lo primero que vamos a ver es un concepto que se llama traversing, ¿sí? DOM traversing, que es cómo nos desplazamos dentro del árbol del DOM. Y normalmente lo que se suele hacer es usar un elemento como pivote, o sea, con los selectores, eh, ahora los repasamos rápidamente, con unas funciones que los utilizamos como selectores, nos ubicamos, obtenemos la referencia a alguno de los elementos, y a partir de ese elemento, no, como si fuera un desplazamiento relativo, ¿sí? De uno, Vieron como recién hicimos de la página del, del HTML o de la página eh, script.js, que el, el pad relativo era punto barra, que era de donde estábamos parados, cómo nos desplazábamos, bueno, acá básicamente sería lo mismo sería obtener la referencia a algún elemento con alguna de las funciones, que si no se las dije las voy a decir ahora, eh, háganme acordar ustedes, posicionarnos en alguno de esos elementos y poder desplazarnos, ¿sí? movernos al padre, movernos a los hijos, al primer hijo, al último hijo, al nieto, ahora vamos a ver las funciones que nos sirven para hacer todos esos desplazamientos. Básicamente... Para ubicarnos, que lo primero que tendríamos que hacer es obtener la referencia de alguno de estos elementos del DOM, yo le voy a dar prioridad a posicionarnos sobre algún elemento y a movernos sobre elementos. Y hay varias funciones. Tenemos document.getElementById. el famoso getElementByID. Tenemos document.getElementsByTagname. Document.getElementsByClassname. Document.getElements.byName. Para tener un elemento by name voy a hacer rápidamente. Acá, un formulario, form, y acá voy a poner un input, input type text, eh, id, txt nombre, eh, name, eh, nombre, y vamos a meterle un playholder de ingrese su nombre. Bien. Con eso estamos. Ahí tenemos supuestamente un formulario, pero me importa eso nada más. Muy bien. Eh, GetElementByName. Estas funciones. Estas funciones. Eh, la que se usa mucho en la actualidad es esta. Estas otras funciones fueron eh, un poco abandonadas. Y esta, pero poco. Esta, pero poco. Estas funciones, estas dos, están quedando obsoletas. Son reemplazadas por dos funciones que vamos a ver acá, que es document.querySelector y document.querySelectorAll. Sí, hoy en día están reemplazadas por esa. ¿Qué tienen en ByID? No. Ahora les voy a contar por qué. Pero primero vamos a ver qué es lo que hace cada una, cada una de estas funciones. Bueno, muchas las, eh, las conocen y vamos a ver la diferencia y vamos a ver diferencias y similitudes. Get element by ID, como su nombre lo, indique, lo dice, es obtener un elemento por su ID. O sea, es tener la referencia de alguno de los elementos por su identificador. Vamos a suponer que yo quiero eh, tener la referencia a esta, a la lista. ID lista. Entonces acá puedo poner eh, const lista igual. lista. Si yo ahora acá hago eh, console log eh, lista, sí, ahí tenemos la lista. O sea que con que ID, obtenemos una referencia a eso. Con document.getElements, fíjense que acá aparece una S, son elementos. En estas tres aparecen elements, en cambio acá aparecía element. Esto nos trae una referencia única, el único elemento que tenga ese ID. Recordemos que las buenas prácticas indican que tiene que haber solamente, no se pueden repetir los IDs. En el caso de que alguien los haya repetido, no sé por qué les traería la referencia al primer elemento que aparezca, de arriba hacia abajo. No va a tirar error, pero en cuanto, imagínense que esto va iterando y hace un break. Cuando encuentra lo que vino a buscar, hace un break y se va. Entonces, devuelve el primero de la lista. Document, get elements by tag name. Tag name es el nombre de la etiqueta. Entonces, me va a traer to, un array con todos los elementos, en realidad no es un array, es un HTML collection, se los dice acá. ¿Sí? Eh... Nos trae una colección de etiquetas que tengan del mismo tipo. ¿Sí? Entonces, yo acá podría decir, por ejemplo, const... Eh, párrafos igual y acá que me traiga todos los p y acá hacer un console log de los párrafos entonces tenemos la lista y tenemos los párrafos Fíjense que es de tipo HTML Collection. Ojo con eso, que no es un Array. Nosotros vimos poco o nada, de eso tengo que, tenemos que charlarlo. Los métodos de los métodos que tenemos disponibles en la clase Array, ¿sí? todos los arrays tienen una serie de métodos, pero esto no es un Array, esto es una colección de elementos. ¿Qué significa el HTML Collection? Que no tiene un pomo, no tiene casi métodos. Tiene solamente la propiedad eh, tamaño, y fíjense que un ítem y un name item no tienen nada más que eso. ¿Sí? Nada. Nada de nada. No lo puedo recorrer, no tiene for each, no tiene un montón de funciones que tienen los arrays. Pareciera que fuera un array. Puedo acceder a los elementos como un array, pero no es un array. ¿Qué quiero decir con puedo acceder a los elementos de un array? Vamos a hacer que... este párrafo del medio eh, empiece con repollo. Entonces podría decirle que párrafos que me muestre por consola el del índice 1. Fíjense que es el que empieza con repollo, ¿sí? que es el del medio. 0, 1, 2, es el... Puedo acceder a través de índice, como si fuera un array, pero no es un array. Muy bien. Document.getElementsByClassName, eh, document como, como su nombre lo indica, el nombre de la clase. Entonces, vamos a suponer, vamos a poner una clase... Vamos a suponer que eh, esto va a ser de clase, clase eh, navegación, y bueno, es uno solo, no importa. Acá podemos tener eh, const nav igual name y quiero que me traiga la clase navegación. Por más que hay un único elemento, acá le voy a decir navegación es una colección navegación, que le pongo? No, creo. No, gracias. El elemento es nav, eh, el array es nav, lo que pasa que, bien, no es un array. ¿Sí? Es un único elemento, ¿sí? tiene tamaño 1, pero me devuelve una colección de HTML, ese método. Bien. Y document getElementByTagName también me trae elementos, pero por su nombre. En este caso, eh, const vamos a poner variable, let nombre es igual a, y vamos a suponer que yo quiero lo que es una referencia al input, ese del, acuérdense que se usa bastante los names para recuperar las variables de, de, los, de los elementos, que, de los datos que están en el formulario. Entonces acá pondría eh, nombre. Y Nombre. ¿Sí? Fíjense esto ahora. Aparece, por más que era en plural, ya no es un HTML collection. Es algo de tipo node list. ¿Sí? Una lista de nodos. Fíjense que tiene otro proto, otro prototype, node list. Y este sí, es más, no es un array, pero es más cercano al Array que lo que era el HTML Collection. Porque si abrimos acá, fíjense, por ejemplo, que comparte un método que se llama ForEach. ¿Sí? Y tiene bastante más cositas que pocas, no como un Array, pero mucho mejor que este HTML Collection. Después vamos a ver qué podemos hacer con un ForEach. Muy bien. Este... Es más parecido a los que vienen ahora, que son estos dos que están acá. Document.querySelector y querySelectorAll. Estos son muy utilizados porque utilizan los mismos selectores. Sirven para traer cualquier cosa. Etiquetas eh, y elementos por clase y por ID. Igual que si. O sea, con estos nos podríamos reemplazar a estos tres. A este no. Al getElementByName, no. Pero a estos tres que están acá arriba, sí. La diferencia entre Query Selector y Query Selector All es que Query Selector nos trae un elemento. Y Query Selector All nos trae un node list. ¿sí? Lo mismo que nos trae get element by name distinto de los que nos trae getElementByTagName y getElementByClassName, que nos traía HTML collection En cambio, estos dos se comportan como este que está acá. Y este, perdón, este se comporta como este, me trae el elemento, y este se comporta como este que está acá, en, lo que, en el tipo de datos de retorno, ¿sí? Pero este me devuelve un array. Este me devuelve todos, y este me devuelve el único o el primero de todos. El primero que encuentra. Y utiliza lo que yo le paso ahí, es lo mismo, los mismos selectores que en CSS. O sea, que si yo quisiera, por ejemplo, apuntarle a la lista que apunté acá, por ejemplo, const Lista, eh, no es, es la misma lista, ¿no? La lista de arriba. Eh, lista, vamos a ponerle lista 2. Pero él sería la misma que esta. Es igual a document.querySelector. Pero acá no voy a poner lista. Acá tengo que poner la misma forma de apuntar a ese elemento, pero de CSS. O sea que cuando yo quiero apuntar a un elemento, seleccionarlo por id, tengo que poner el numeral. Y ahora pongo lista. Acá no hace falta, porque la función se encarga de eso. La función se encarga, ya sabe que lo que le pase acá tiene que ser igual al id que va a buscar, porque la función se llama eso, que ID. Pero esta es más abarcativa. Como me puede traer cualquier cosa, le tengo que decir que lista va a ser el ID del elemento. Si tuviera, que bueno, si tuviera que apuntar acá, en lugar de donde usamos class name, que queríamos los elementos que implementen la clase navegación, bueno, punto, como en CSS, que para apuntar a un elemento, a una clase, se utiliza punto y el nombre de la clase, navegación, con esto me traería ¿quién? El nav, el, la UL, la lista no ordenada. ¿sí? De esta manera, con esto mismo que está acá, consigo lo mismo que está acá. Vamos a hacerlo rápidamente. Eh, ahí le apuntamos a la lista. Esto va a ser eh, nav2. Punto navegación, navegación, y acá voy a poner la lista y la lista dos pegaditos en los console log. Eh... Y acá, nav, y nav2, y párrafos. Bueno, los párrafos, eh, esto voy a mostrar todos los párrafos, y acá para accesar a los párrafos, voy a hacer párrafos 2, y acá, sí, es igual, acá es p. De la misma manera como accederíamos a los párrafos. si, sí, ahora, ahora voy a hacer otra cosa. Eh, bien. Párrafos, párrafos dos. Y. Console Log. Bueno, esta es única. Console.nog nombre, no tiene, esta la comento. Entonces, fijémonos. Es exactamente lo mismo accesarlo con eh, GetElementById o accesarlo con eh, document.query.selector y con el numeral y el id. De esta manera, fíjense, uno me devuelve un HTML collection. ¿Acá qué pasó? A ver, a ver, a ver. Párrafos, párrafos. Ah, acá tengo que usar query selector all para los párrafos, ¿eh? Porque si no me devolvió, fíjense, bueno, salió, fíjense que query selector me devuelve el primero. Para que me devuelva todos, query selector all. Y en el caso de navegación hay uno solo, así que está bien. Y en el caso de la lista hay una sola y está bien. Bien. Eh, fíjense, ahí está la diferencia. Document... Punto, los dos me devuelven los párrafos. Pero recuerden que eh, document by tag name me devuelve un HTML collection y el query selector all me devuelve un node list. El node list es más parecido a la red Por ejemplo, si yo quisiera mostrar acceder a todos los párrafos con JavaScript, tendría que hacer lo siguiente. Tendría que abrir acá y hacer for eh, acá venir y decir párrafos, y ya está. Profe, creo que puede usar también la función console.table eh, console para mostrar eso. Sí, sí, pero no, no, pará. Pero esto es lo quiere, es, eso, el console.table es para mostrar una colección en forma de tabla en la consola. Pero yo no quiero hacer eso, quiero hacer otra cosa. Ahora... ¿Cómo lo tendría que trabajar si, si quisiera acceder? Porque el console.table es una manera de mostrar datos. Es como cuando ustedes en programación 1 hacían un printf y formateaban la máscara. Pero yo estoy hablando de la parte de Javascript. ¿Cómo tendríamos? O sea, acá tendríamos que morir en esto. Con el for de toda la vida. pero un cachito que no estoy mostrando por consola. Console. Bueno, podría ser así. Eh, Puedo hacer use, un console, use. abrir ya después un objeto y poner cada una de las variables console.log. No, no. Sí, ahí estaría mostrando los tres párrafos: uno, repollo y el otro por consola. Si sí, tengo que morir a la antigua. En cambio, si utilizo la que me devuelve un node list, por ejemplo, párrafos 2, puedo utilizar el método forEach. No me acuerdo si lo hablamos o no, pero ya empezamos a hablar de lo que se llama programación funcional, que es eh, párrafos 2. Como este es un node list que tiene el forEach, puedo hacer párrafos 2.foreach ahí me lo ofrece, y ForEach recibe un callback que va a reci recibe varias cosas. Si lo vemos acá, lo que pasa es que acuérdense que no es obligatorio pasarle todos los... No hay sobrecarga de, de métodos, no es obligatorio pasarle todos los parámetros que me está diciendo. Fíjense que el primero me dice que es un callback. ¿Qué es? ¿Qué es el callback? Es una función que va a recibir el valor en esa posición. En, o sea, lo que va a hacer, básicamente, me va a reemplazar todo esto. ¿Cuál sería el callback? Esto que está acá. Lo que va a hacer es el for each a la función que yo le pase acá, le va a pasar como primer parámetro, como parámetro cada uno de los elementos, o sea, va a iterar sobre el array y le va a ir tirando a la función que pasemos como primer parámetro, en cada iteración, cada uno de los elementos que le pasemos. ¿Sí? Es como si yo le pasara console.log acá. De hecho, podría hacer esto console .log. así sí y ahí le estoy pasando bueno acá sí le estoy pasando veintiocho veintiocho veintiocho está recibiendo toda la lista uno un elemento está bien eh, está raro esto. Espérame un cachito. Vamos a hacer la otra cosa. Vamos a hacer esto mismo. Pero le voy a pasar eh, elemento... así me gusta más eh, eso algo raro ahora lo tendría que analizar a ver. lo, lo lógico sería esto Esperen. yo le paso un colba como primer parámetro y este elemento va a ser cada uno de los elementos que esté cargados en el vector párrafo lo que hace la función for each es iterar sobre párrafos 2 y cada uno de los elementos que está cargados ahí se lo tira a esta función. Acuérdense que esto es una run function. Esto es lo mismo que si yo hubiera puesto esto, miren. Function e ¿Sí? Es lo mismo que si hubiera puesto eso. ¿Sí? Que es lo mismo que se hubiera hecho lo que está acá arriba. Todo esto se puede reemplazar en el for each que es programación funcional. Vamos a ver que hay un montón de funciones de Arrays y vamos a ver funciones también con objetos que trabajan de esa manera. El Array, por solo hecho de ser un Array, punto... Como tiene un prototype, va a acceder a todos los métodos de su prototype. Entonces for each es uno. de Les quería mostrar eh, porque no quedaba claro con el for each de los, de los enlaces. Les había, les quería, les estaba mostrando, bueno, como 10 minutos, hablé. Les estaba mostrando esto. Vamos a suponer que yo tengo una raya ahí que es eh, 22,45,43,67. Falta una coma acá. Listo, tengo un array, punto, forEach, y forEach recibe un callback que es una función que tiene tres parámetros. El primer parámetro es el valor del array. El segundo parámetro es el índice del array. Y el tercer parámetro es el array completo, en este caso. Entonces, acá en forEach, yo puedo poner una function, ¿sí? para que vean un callback, una, una función anónima, que recibe esos tres parámetros. Vimos que el primer parámetro va a ser el elemento, elemento. El segundo parámetro va a ser el índice que ocupa ese elemento en el array. Y el tercer parámetro es el array propiamente dicho. De ahí a que lo usemos o no, es otra cosa. Pero lo que hace forEach es iterar sobre el array y va a agarrar, por ejemplo, va a agarrar el 22, lo va a tirar, va a llamar a esta función, y acá le va a pasar el 22. Y acá le va a pasar el 0, que es el índice del 22. Y acá va a pasar directamente el array. El array 22, 45, 43, 67, lo tira ahí. Y después va a iterar al siguiente, y va a llamar a la misma función, pasándole acá el 45, acá el 1, que es el índice del 45, y acá el array. Después va, a llamar, después va a llamar a esta función pasándole el 43, el 2 y el array, y después va a volver a llamar a esta función pasando el 67, el 3 y el array. Entonces, si yo acá hago un console.log de el elemento, de el índice, y del de propio array. Y lo ejecuto. Fíjense, este es el primer console log. 22.0 y el array. Este es el otro console log. 22.1, 43.2 y 67.3. ¿sí? Que son los elementos del array que tenemos acá. Son los que tenemos acá. De ahí a que lo use es otra cosa, pero eso es lo que hace por default el console.log. Entonces, en este caso, si yo solamente quiero mostrar por consola los elementos, bueno, el, no le voy a dar bola, voy a pasarle solamente un, voy a pasarle solamente un parámetro que en este caso va a ser el elemento y voy a mostrar solamente ese parámetro. sí Y ahí estaría mostrando el 22, 45, 63 y, 63 y 67. Y de hecho habíamos visto que con las funciones flecha, que están pensadas para este tipo de programación funcional, Array tiene muchos métodos que utilizan el paradigma de la programación funcional, o sea... Funciones que reciben como parámetros otras funciones. Y yo esto en lugar de una función eh, anónima, podría pasarle un arrow function. O sea, sacarle la, la palabra function, acá reemplazarlo por la el arrow, ¿sí? Y poner esto acá, así... Incluso si la, la row function recibe un solo parámetro, podemos evitar los paréntesis. Incluso yo podría, en lugar de hacer tan largo el nombre del de parámetro, dejarlo así, como E. Entonces acá tengo que mostrar nada más que E. Incluso puedo sacarle las llaves y esto mismo que está acá, guardo los cambios me hace el mismo código en la consola. Entonces, este código es equivalente al código anterior y este código que está acá es equivalente a esto que hicimos con el otro que era un HTML collection, que tenemos que morir directamente con el for de toda la vida de curso de ingreso. En cambio, si la colección dispone del for each, acuérdense que no es un array, pero el no de list, si sí tiene el for each, entonces lo podemos iterar de esta manera. En una sola línea de código podemos reemplazar a todo eso. Entonces, por eso está piola los elementos query selector. Primero, sobre todo el query selector all. Primero porque los que ya usan CSS pueden pegarle algún elemento en particular con... Eh, selector ss y además porque nos devuelven un node list que dispone del for each fíjense que acá párrafo yo acá le podría poner eh, items items y yo voy a querer todos los LI, entonces pongo acá LI, pero con los LI voy a comentar esto que está acá Borro. No, lo voy a usar. Voy a poner eh, items, punto for each Fíjense que me va a mostrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 LI. ¿Por qué? Porque me devuelve todos los 8, los 8 LI que están en la página, que son los cinco que están acá arriba, más los tres que están acá abajo. Pero yo podría accesar a los que están acá adentro. Vamos a suponer, voy a poner acá por un momento OL. OL. Acá sigo teniendo igual... ¿Sí? Los ocho. Porque le estoy pidiendo todos los LI de la página. Pero acá, yo podría usar un selector CSS y decir, tráeme todos los LI que estén adentro de, lo, de, lo, de algún OL. Y ahora me va a mostrar 5 que son los cinco LI. ¿Sí? el enlace 1, el enlace 5, que son los 5 LI que están dentro del OL que están acá. O le podría decir, tráeme los LI que estén dentro de ULs. Y en este caso, me traería solamente los 3 LI que están dentro de... Entonces los mismos, los mismos, los mismos selectores, todo exactamente igual de CSS, se puede utilizar en los query selector. Por eso hoy en día es mucho más usado los query selector que el, lo, los otros que, que ya vimos. ¿sí? Vamos a suponer que yo me traigo una referencia a, a la lista OL. lista yo tengo la lista y quiero los hijos ya lo vimos en la clase pasada pero acuérdense que tenemos nodos de tipo texto eso sí lo vimos en la clase pasada y nodos de tipo elemento si digo let hijos igual lista es la ol y quiero los elementos hijos tengo que llamar a no es una función, eh, tengo que, es una propiedad, lo, la, los hijos, la referencia a los hijos la tengo con la propiedad children y a un console.log de los hijos, que van a ser los li, y es el html collection ese que tengo ahí, Mira que ha roto porque si se me corta, sé que Mariano me manda el mensaje, te caíste. Eh, bien. Ahí tengo los hijos. Si tengo el, puedo acceder al primer hijo de la lista. LED primer hijo. Igual lista, punto y fíjense que tenemos first child y first element child si pongo first child y digo, muestro el primer hijo el first child es del OL es el enter ahí donde está el cursor es el enter que nos separa esa parte de esto que está acá. <coughs> fíjense que nos dice que es text. Y si lo abrimos, el text content, fíjense que tiene la flechita para abajo y a la derecha, que es el símbolo de enter. ¿Sí? Es justamente el enter que aparece ahí, el primer hijo. Y fíjense que si yo saco esto, saco el espacio S, lo dejo así en una línea, y guardo los cambios. Fíjense que ahora el primer hijo es el enlace 1, porque desapareció el espacio que había. Los espacios van a haber siempre, porque si no tendríamos todo el código HTML en una única línea para que no haya espacio, ¿sí? O sea que tenemos que aprender a convivir con esos nodos texto que están ahí, y por eso hay muchas funciones que discriminan todos los nodos de los nodos de tipo elemento. Entonces yo acá, en lugar de, de usar first child, puedo usar first element child. El primer nodo elemento, entonces me va a traer directamente el li1. Si yo quiero el hermanito de este, el segundo, let... Eh, segundo elemento, no tengo una, segundo hijo, no tengo una manera de, estando parado en el padre, en la lista, ¿sí? Ahora yo estoy parado, esta era una OL, yo ahora estoy parado acá, en el padre, y tengo la manera de ir al primer elemento, con first element child, o ir al último elemento, con last element child. Fíjense que si acá en vez de first uso last, tengo el enlace 5. ¿sí? ¿Puedo ir al primero o al último? Si quiero ir a alguno de los del medio, o oh, con children, voy a hijos, y si quiero el segundo, pongo el índice 1 de hijos. Entonces, eh, hijos is not defined. ¿Cómo lo llamé? Hijos con h minúscula. ¿Sí? Puedo acceder así. Pero muchas veces, ¿por qué? Eh, Una vez se pregunta por qué. Tengo que acceder de esta manera e irme desplazando, o sea, aterrizar en un pivote y después ir recorriendo el DOM, porque muchas veces el DOM se va a armar de manera dinámica. Entonces yo no sé a priori qué elemento va a caer en qué elemento. Por ejemplo, esos cinco LI podrían armarse de algún JSON que yo obtengo en una petición, que me viene un array de enlaces, y yo tendría que armar una lista con la cantidad, de una lista de manera dinámica, con la cantidad de enlaces que me vienen, y entonces yo no sé, no es una página, si fuera una página estática, yo le pondría a meter ID a todo, sí, sería una animalada medio prehistórico, pero podría meterle ID a todos los elementos, y directamente usar document.getElementById y ya está. Pero muchas veces estas cosas se abren sobre la marcha, se, se acceden sobre la marcha, es toda una página dinámica, y... No, no, no, tengo por qué, o sea, no tengo manera de ponerle un identificador a cada cosa. Podría, pero sería un despelote. Es más fácil aprender esto. Eh, o podría ir al hermano. Sí, si yo tengo el primer hijo, el segundo hijo lo podría obtener con una referencia al primero que tengo el primer hijo. Y tengo una función. Segundo hijo, igual. Tengo una propiedad que es next, y fíjense que aparece next element sibling y next sibling. Siempre lo mismo, si dice element, es el elemento, no le da bola, o sea, las funciones que aparece element la, le dan importancia a los nodos de tipo elemento, y las funciones que no aparecen element, a los nodos. Y vimos que había 12, 12 tipos de nodos, entonces es lo que venga adelante y Next Element Sibling solamente los que son de tipo elemento. Sibling significa hermano. ¿sí? Brother y sister es hermano y hermana. Y sibling es hermano así genérico. ¿sí? Eh, entonces, si pongo Next Element Sibling, fíjense, y acá muestro segundo hijo. Cuál es más fácil hacer esto? Sí, va. ¿Ah? Que puse primer hijo punto next element sibling null. ¿Y por qué? A ver si algo mal. Primer hijo, punto. Next element sibling. Ah, porque es last. Está bien, es correcto. No era first, es el último. Si es el último, obviamente no hay un, un siguiente hermano. ¿sí? Tiene que ser first. Y eso... Trae a colación lo que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Ahí tengo el li 2. El enlace 2. Muy bien. Si yo los quiero recorrer y tengo una referencia al primer hijo, yo podría hacer un while. While, mientras eh, primer hijo. Punto, eh, next element sibling es distinto de null eh, con primer premier hijo así y primer hijo es igual a primer hijo punto next element sibling esa sería la manera de recorrer y mostrar todos los elementos hijos de children sí en la c1 en la c2 en la c3 enlace la enlace enlace enlace c4 bueno no entró el último eh, mientras puedo hacer esto eh. ¿Por qué? Ah, está bien. Porque el próximo no va a ser, lo, lo va a cortar. Lo que no estoy mostrando es el primer hijo en particular. Eh, estaría arrancando por el segundo. Está perfecto. Esto, que no sé si lo mencioné en algún momento, si no lo vamos a mencionar más adelante, eh, lo voy a mencionar la próxima. Hay elementos que se llaman truly y falsi. Eh, truly y falsi. En, en Javascript, yo puedo poner, no solamente los booleanos, me, da, me, me pueden dar verdadero o falso en una condición, sino que va a haber elementos que, por ejemplo, el null es, false, es un falsi tira false. El cero es un false. Cualquier número que no es un cero es tira a true. Una referencia es true. Eh, y es muy común en Javascript, los, los que programan en Javascript, preguntar directamente antes de utilizar, por ejemplo, vieron que las funciones nosotros podemos esperar alguna serie de parámetros y puede ser que no vengan todos los parámetros que esperamos y una manera de validar es meter en un if el parámetro entonces depende cómo venga el parámetro normalmente se hace mucho con los parámetros que son de tipo referencia no se pregunta si tal o cual parámetro es distinto de null sino que directamente se pone el parámetro ¿por qué? porque si una variable en null aparece en un if, es false. Entonces, si la variable existe y ponemos if la variable, vamos a entrar al bloque. ¿sí? Es muy común ver eso. Entonces, eh, lo que puedo hacer acá es, primer hijo, de esta manera. ¿sí? Si quiero arrancar desde el primero. si exige, Yo tengo una referencia al primer hijo, si tiene hijo elemento, voy a entrar al while, lo voy a mostrar a ese hijo, y ahora voy a pisar esa variable con la referencia al siguiente. Y con esto voy a ir recorriendo, y ya vimos que cuando no tenga un hermano, viene null. Entonces ahí es donde se corta el while. Ahí tenemos las cinco referencias en la C1 hasta el 5. ¿sí? Esa sería una manera muy común de recorrer los elementos saltando de hermano a hermano. Lo mismo, si yo estoy en el... Eh, quiero ir hacia atrás, bueno, ahí está la función previous, ¿sí? Acá podría venir y decir last, eh, perdón, lista, me confundí lista con last, lista, y acá poner last element child, Acá, bueno, esto va a ser último hijo. Acá va a venir último hijo. Y acá usar la función previos. Y me faltó último hijo acá. <coughs> Y ahí lo que haríamos sería recorrer desde el último hijo. Y me equivoqué. Último, puse último en vez de último hijo. Último hijo. Sí, ahí estaríamos recorriendo desde el último hermano, desde el último LI hasta el primero. Eh, si yo tengo, vamos a suponer que acá tengo el último hijo y quiero recuperar el padre del último hijo, es el parent. Entonces puedo hacer console.log, eh, último hijo.parent. Fíjense que dice parent node o parent element. Bueno, parent element. Y va a ser el OL. ¿Sí? Ahí tenemos el OL, su padre. Voy a hacer algo, esto es nuevo. Eh, este OL lo voy a poner adentro de un div. Div. Y eh, nada, ahí está, adentro del div. Yo voy a poner un id, solamente id eh, un div hay una si yo estoy parado en el último hijo acá, último hijo hay una función que se llama closest closest closest Recibe un selector, una etiqueta. Lo que va a hacer es, el más cercano significa, closest. Lo que le, lo que le podemos pasar ahí es decirle, por ejemplo, quiero una referencia, en este caso el div es el abuelo. Porque viene el div, viene el ol y después viene el li. Yo puedo decir acá div. Entonces, voy a tener una referencia al div ancestro más cercano. Esto es para no tener que ir, viendo, ir yendo al padre y ver si parece un div o lo que sea. Si yo sé que algo, no sé en cuántos niveles, vamos a suponer que yo, esto se usa mucho también, si estuviéramos en una etiqueta semántica, section, aside o lo que sea, y yo tengo cosas metidas ahí adentro, pero quiero acceder a la etiqueta para después ir a algún otro lugar, bueno... Iría al section más cercano, o lo que sea, hacia arriba. Fíjense que si yo ahora le digo que me muestre esto, me va a mostrar ese div. ¿Sí? El div, un div. Donde adentro tenemos el OL y donde ahí adentro va a estar la referencia a donde venimos. ¿Sí? De esto tienen que, les tiene que caer la ficha de pararnos. De alguna determinada manera en un pivote, ¿sí? en algún elemento dentro del DOM y podemos ir haciendo todo un tracking a cualquiera de los otros elementos desplazándonos dentro del DOM. Bien. ¿Por qué se sigue usando document.getElementById en lugar de querySelector con el, con el hash? Porque Document GetElementById get es muchísimo más rápido que el QuerySelector. Porque el, query, el Document GetElementById automáticamente recibe este parámetro, se pone a trabajar en buscar en todos los elementos del DOM, ¿sí? del árbol, aquel elemento que tiene como atributo ID, ese lista. En cambio, QuerySelector pierde tiempo porque tiene que hacer un parsing sobre el parámetro que recibe. Fíjense que puede recibir un hash, o puede recibir un punto, o puede no recibir nada. Entonces hay una lógica de programación ahí adentro de la función para primero entender si tiene que buscar una etiqueta, si tiene que buscar una ID, o si tiene que buscar una clase. Entonces, este query selector pierde en rendimiento, sobre todo si tenemos muchos elementos dentro de... De... Después, más adelante, cuando el tiempo, les voy a mostrar cómo con la consola podemos poner un timer, inicializar un temporizador, probar algo, y cuando termina eso, mostrar los milisegundos que pasó. Ustedes pueden hacer testing en la consola de distintos procedimientos, cuánto se demoran hacerlo. Y si yo tengo un array y tengo que encontrar un elemento, eh, o tengo muchos elementos... Mucho, puedo generar muchos elementos y ubicar algunos dentro de esos elementos con get element by id es muchísimo más rápido que con QuerySelector. Por eso este sigue viviendo y se usa mucho y estos no. Vamos a ver ahora cómo crear un nuevo elemento. Vamos a suponer que yo quiero crear una, eh, una imagen. ¿Sí? Hay una... A ver, ¿cómo era que se llamaba? Eh, Place IMG. Sí. Eh, voy a crear una imagen y la voy a insertar. Voy a meter acá, un, vamos a meter acá en el medio, un div, que lo vamos a llamar ID, eh, contenedor imagen me voy a hacer una referencia a ese div eh, let const contenedor imagen contenedor le voy a poner contenedor igual eh, Contenedor, voy a usar esa document.getElementById. by ID. Element by ID. El elemento que se llamaba contenedor. contenedor eh, imagen. Creo. Bien. Lo que voy a hacer ahora es cómo vamos a crear un elemento imagen. Voy a hacer, hay algo que no me acuerdo si lo dije en la primera clase, la clase eh, cuando vimos HTML, la etiqueta figure. La etiqueta figure es una etiqueta semántica que se usa para eh, meter imágenes allá adentro y tiene un eh, como un subtítulo que habla de lo que es, de qué se trata la imagen que tiene Ahí insertada. Entonces, lo ideal cuando tenemos que meter imágenes, si queremos que esa imagen tenga un sentido en nuestra página, un sentido semántico, la vamos a insertar dentro de una etiqueta figure. Eh, puedo usar let o const. Vamos, le voy a poner let para escribir menos. Let eh, figure es igual y la función que nos permite crear un elemento html es document.createElement createElement y ahí va un texto de la etiqueta que quiero crear, en este caso quiero crear una etiqueta figure con eso tengo la etiqueta Ahora me voy a crear una etiqueta imagen. Let imagen es igual a document.createElement y va a ser una etiqueta de tipo img. Ahora voy a... Eh, quiero que era eh, caption. Déjenme un cachito, ¿eh? Etiqueta, figure, caption. A ver qué me dicen. Fig, caption. Fig, caption es la etiqueta para tener un título, ¿sí? una descripción de lo que yo voy a meter adentro de figure. Entonces, let, caption, es igual a document.create, element, eh, figure figure capture tan larga era así no fig caption ya me parecía fig cap, caption muy bien si yo quiero meter el figure Dentro del de contenedor, dentro del div, faltan muchas cosas. ¿eh? O sea, no es que me estoy equivocando, sino que lo hago a propósito. Yo pongo contenedor y para inyectarle al elemento contenedor eh, este código, este objeto de tipo eh, html, lo tengo que hacer con App Child. Con Appen Child le voy a... le estoy agregando un hijo. Y le voy a pasar el figure. Guardo los cambios. Y vamos a ver... ¿Dónde estamos? Acá. Esperen que borro los anteriores. No parece ahí, pero... Si voy a los elementos, vamos a buscar el div contenedor imagen, fíjense que ahí adentro está, y me lo está pintando, lo que pasa es que no tiene nada adentro. Yo hice la etiqueta figure, hice la etiqueta img, e hice la etiqueta figure caption, pero nunca las metí una dentro de la otra, de hecho, la etiqueta img ni siquiera tiene los atributos src y alt, como para que se vea algo. Es solamente la etiqueta igual que como ustedes la están viendo ahí. No tiene contenido, no tiene nada. Pero fíjense que con el append child la emboquea ahí adentro de CD. Para ponerle una, un atributo a un elemento... Si yo quiero poner el atributo src a la, la etiqueta imagen, que es un img, voy a poner imagen.setAttribute. Voy a setear el atributo y recibe dos parámetros. El primer parámetro es cuál es el atributo que quiero setear. Y el segundo parámetro es un valor. Fíjese que son dos tipos string. Entonces, lo que yo voy a setear acá es el atributo src coma, y le, lo voy a setear, hay una página que es esta, que me fijé más temprano, place place.img, es un servidor de fotos, muy choto, pero está bueno para, para no tener que andar buscando una foto, una imagen, cargarla en imágenes y ponerle el pato a la imagen, directamente, fíjese que tiene categorías, animales, arquitectura, naturaleza, gente, tecnología. Y... Yo le puedo decir el tamaño. Lo que yo tengo que poner ahí es esto que está acá: https://placeimg.com, barra, barra, barra el ancho, barra el alto, barra, en y va a ser cualquier categoría. Y si no, tengo que especificar alguna categoría de estas. ¿Sí? Entonces, lo puedo copiar o pegar, o puedo venir acá y decir lo que estaba ahí: https dos punto, barra, barra playcmg.com barra vamos a suponer que yo quiero una imagen de eh, 320 píxeles por eh, eso es el ancho, no, más alta la quiero de 480 por 320 eh, de tecnología, tech ¿sí? Ahí le estoy agregando el atributo de la imagen. Si refrescamos no vemos nada todavía, porque la imagen no la metía dentro del figure. Entonces, le voy a modificar el alt también. Voy a copiar esta línea y voy a setear de la imagen, del img, el atributo alt y le voy a poner eh, imagen de tecnología ahí les estoy los dos atributos y ahora voy a inyectar imagen como hija del figure entonces voy a poner figure child imagen si ahora vemos ¿sí? la página, fíjense que acá ya me figura la figura dentro del contenedor de imagen y dentro del figure tengo la etiqueta IMG, imagen de tecnología, ¿sí? Tengo eso. Si yo refresco, cada vez que pido que refresco la página y que le reclamamos a esa página una imagen de tecnología de ese tamaño, la página, el servidor me la sirve, la imagen. Entonces tengo algo bastante dinámico, ¿sí? No tiene un gran volumen de stock de fotos, pero bueno, zafamos rápidamente. Está bueno porque ustedes le pueden pedir de qué, de qué estilo y de qué, de qué tamaño quieren la imagen y les manda eso. Bien. Caption la tengo que agregar supuestamente a Figure también, ¿sí? La leyenda. Figure Punto a caption, pero no tiene nada caption ahora. Si yo voy a F12 y contenedor imagen, creen que achico un poquito esto, si no, no se ve. Eh, contenedor imagen figure fíjense que está el el, el fig caption me lo marca ahí abajo pero no dice nada pero fit caption es una etiqueta que adentro hay que meterle texto entonces voy a tener que crear un nodo de tipo texto acá arriba voy a hacer un led texto caption hay cosas más cortas, se les voy a mostrar para hacer, pero esto es lo correcto. ¿eh? Esto es generar todos los elementos de manera dinámica. Utilizando las funciones que hay que utilizar para hacer esto. Text caption va a ser document. Eh, element, text element. Eh, create text node. Es la función para crear un nodo texto. Y acá tengo que pasar el string. Ven que dice data string. Bueno, le voy a poner acá eh, tecnología. Tecnología. Y ahora se lo tengo que inyectar a quién? Al caption. Caption van a ser la etiqueta fit caption y fit caption, apertura y cierre. Yo hice un nodo de tipo texto y ahora tengo que meter el nodo de tipo texto dentro de las etiquetas. ¿sí? Entonces, acá voy a decir eh, caption, punto, child eh, text caption. Y ahora tenemos, ahí tenemos el fake caption, que ya le inyectamos ahí de manera dinámica tecnología. Si eh, una manera más corta de hacer eso, que se suele hacer, pero esto es lo correcto, yo podría poner caption.textContent punto text igual eh, tecnología. Tech. Tecnología, para, para ver que cambió, Tecnología 2, por ejemplo. ¿Sí? Tecnología 2 y entra. Pero hay diferencias semánticas que ahí lo estaríamos inyectando y en realidad no sería un nodo, texto, sino que está, bueno, no importa. Se puede hacer así, también. Esta es la manera correcta de hacerlo. Si yo quisiera al caption, eh, a ver si lo puedo centrar, eh, caption, punto, yo podría hacer esto, set attribute, eh, el atributo style, no es la práctica más usual, y acá podría poner, eh, eh, es center, pero eh, Mariano, ¿te acordás la O alguien se acuerda para centrar el texto que se me borró. Eh, text align. Text align. Text guión align eh, igual center Okay. text align. Está en Text Align dos puntos. En CSS es dos puntos. Sí. Y ahí estaría centrado. No se usa, puedo hacerlo, pero no es lo correcto. Eh, lo correcto, no es lo común. Lo común sería hacer esto y de paso les muestro la diferencia. Caption, punto, style, directamente es un objeto caption con su propiedad style, que es un objeto, punto, y acá, fíjense que text align, esto así, se utiliza en CSS, con el guión medio, pero el guión medio, yo no lo puedo usar acá, porque el guión medio para javascript es un operador, el menos, entonces todas las funciones, todas las propiedades, no funciones, todas las propiedades CSS que en su nombre tengan guión medio, cuando ustedes la tienen que escribir en javascript como propiedad de un objeto, en este caso del objeto style, del objeto caption, las tienen que poner con nomenclatura camel case, ¿sí? Porque el menos no se puede poner como el nombre, no se puede usar como un nombre de propiedad o de variable. Entonces, hay que ponerlo así, igual, y acá le pondríamos center. ¿Sí? Y genera el mismo efecto. Eh, así ustedes le pueden ir agregando lo que se les ocurra. Los atributos normalmente, como el alt, como el src, está todo bien, pero todo lo que tenga que ver con estilos, por más que yo lo puedo hacer con el style de esta manera, bueno, se suele hacer más así. Eh, le voy a agregar una clase. Vamos a, a este... Acá. Vamos a poner un link. Eh punto barra eh, css barra estilos.css y acá creamos un archivo estilos y vamos a decir eh, que vamos a tener la clase eh, punto fondo verde punto fondo verde va a tener eh, background background color eh, green. green bien, tengo esa clase fondo verde es muy común ponerle nombre a él a las clases de cosas que hace la clase, ¿sí? El estilo. Y eh, por Javascript le voy a pegar al párrafo del medio. Eh, ya teníamos eso, teníamos párrafos. Párrafos, lo tengo en la constante párrafos, entonces lo que voy a hacer es párrafos, el uno, que era el que empezaba con repollo, punto, eh, class list, hay varias maneras de hacer lo que, yo les digo la que más, class list, eh, punto, add, porque, punto, add, eh, Se me fue. La, es, es muy probable, ya vieron en la clase CSS, que ustedes puedan decorar a un, a un elemento HTML, alguna etiqueta con más de una clase. Eh, entonces uno le va agregando clase, hay una lista como, eh, no sé si hicieron en programación 2, antes lo decía yo, cuando se le agregaba alguna lista de manejadores que se le iba agregando, se le iban sacando manejadores a un evento. Bueno, acá le podemos agregar o quitar clases. No es una única clase que tiene. Entonces, class list add y le vamos a pasar la clase fondo verde. era fondo verde. Fondo verde. Bien. Ahí tenemos al párrafo con la clase Fondo Verde. Eh, y creo que se la... Remove. Remove Fondo Verde. ¿Sí? Entonces, dinámicamente le podemos agregar una clase o quitar una clase a algún elemento eh, lo mismo podemos hacer, fíjense que acá le voy a quitar eh, el atributo, el atributo... Este, tech. Bueno, no, tengo, no quiero perder tiempo y metérselo a agarrar un botón y cuando hago clic en el botón, se lo voy a sacar directamente. Eh, podría venir acá y decir que... Eh, la imagen, punto, remove attribute y pasarle el atributo que le quiero remover. En este caso le quiero remover el src. Entonces no va a, no, no va a aparecer nada. ¿eh? ¿Sí? Fíjate, fíjense que la imagen se fue y como la imagen no tiene el atributo src, me queda el alt diciendo acá estoy, acá había iría una imagen de tecnología. ¿Sí? Entonces podemos remover y sacar. Así como le agregamos, voy a comentar esto, así como le removimos el atributo, le podemos remover algún hijo a alguien. ¿Sí? Vamos a, eh, imagínense que yo le voy a eh, sacar el párrafo 1 a la lista de párrafos. El primero le voy a sacar esto, para que quede verde. Sí, vemos que repollo está ahí, el que empieza con repollo, está ahí verde en el medio, pero lo quiero volar de ahí. Entonces, ¿quién es el papá? Eh, el papá es eh, el div. Teníamos un div ahí. Eh, el div de ese párrafo, es mi div. A ver si tenemos una referencia. No, bueno, vamos a obtenerla. Directamente acá puedo decir, eh, voy a usar eh, query selector numeral, mi div, ese es el papá, punto, ¿sí? si tengo no tengo por qué asignarle una variable, puedo escribir todo y poner punto, y eh, children, de los hijos elementos, el segundo, el que está en el índice 1, no, de, mi, de ese div, eh, remove child, y ahora lo que tengo que hacer es poner la referencia al que quiero, al que quiero borrar. Document, voy escribir todo, pero porque no lo guardé en una variable. Query Selector, eh, para esto sirve guardar las referencias en una variable para no tener que escribirlo de vuelta. Sí, si yo lo hubiera guardado en una variable, directamente diría div.removechild y el hijo del div, en este caso, con esto ahora lo voy a resumir con query selector mi div mi div ahí, punto voy a tener la referencia al div ¿y qué quiero de ese div? children el que está en la posición 1 todo esto que está acá es de los hijos elementos que tiene mi div voy a buscar el segundo, ¿sí? porque el primero va a ser el índice 0 con todo eso que está pintado, tengo la referencia a repollo. Entonces, todo esto que está acá es una referencia al div, le estoy diciendo remove y le paso la referencia a repollo, o sea que le estoy diciendo, vamos a remover a repollo del div. Punto y coma. Entonces, supuestamente... Está. Eh, bueno, vamos a ver en qué me pifié. Query Selector me faltó la, el hash. ¿Sí? Y ahí se fue. Repollo. Espérenme que. Muy bien. Entonces ya sabemos. Crear elementos. Crear nodo texto. Insertar el nodo texto en el nodo elemento. Setear un atributo, remover un atributo. Eh, eh, podemos mostrar un atributo. Por ejemplo, no voy a remover la imagen. Y acá voy a hacer un console.log, console.log, de imagen.getAttribute. Control Z. Imagen.getAttribute. Eh, y el atributo src quiero mostrarlo por consola bueno consola eh, null le estoy apuntando mal imagen 59 la borré en algún momento ah se lo saqué Acá antes se lo había removido, por eso quedó como null. Tengo que, no se lo, si, si se lo remuevo nunca lo puedo mostrar. Bien. Ahí está el atributo de la imagen. Y antes no lo mostraba, me aparecía null porque se lo había sacado. Entonces puedo preguntar, puedo venir y decir, if imagen.has... Attribute, estoy preguntando si tiene, esto me devuelve un booleano. Si tiene el atributo src, mostralo. Y si no lo tiene, else, console.log no tiene src. Entonces, ahí me lo va a mostrar, ahí me lo muestra, pero si yo se lo borro, se lo remuevo antes, me dice no tiene src. Entonces ya, con todos estos ejemplos vimos que podemos remover o agregar atributos, que podemos eh, levantar el leer si tiene el atributo, preguntar si lo tiene, eh, agregar con appendchild, remover con appendchild. Mientras yo tenga la referencia de algún elemento, puedo hacer lo que quiera con ese elemento. Agregarle estilos, agregarle atributos, cambiárselo, insertarle, Sarasa, sarasa, sarasa. Hay una manera de hacer esto, sí que lo hacen muchos y está horrible, y es lo siguiente, eh, voy a ir al HTML y acá al final de todo, Voy a poner un div, div, eh. id, eh. titular, titular, cualquier cosa. Yo puedo hacer esto tener una referencia a ese a ese const eh, titular es igual a documento eh, titular y hacer esto let eh, texto let eh, h1 igual y hacerme un h1 soy un título h1 parra h1 si me lo haga manopla lo escribo y ahora digo eh, titular esa es la referencia al di punto y hay una, un método que se llama innerHTML. InnerHTML igual, y le puedo pasar el texto ese, H1. Entonces, fíjense que le estoy inyectando ese mismo elemento. De hecho, fíjense que ahí adentro del ID titular aparece el H1, soy un título. Pero eso es muy prehistórico, ¿sí? es muy, es muy eh, tirado de los pelos, funciona. En realidad, el DOM no lo termina viendo, o sea, le termino agregando texto, por eso no termina siendo un objeto. En, acá me lo termina mostrando ahí, pero no termina siendo un objeto en JavaScript. Incluso podría ser, eh, fíjese y le muestro la diferencia. También está. No sé si observaron, cuando puse inner, que tengo también inner text. Inner text es texto. Entonces lo que le tire ahí, me lo va a mostrar como texto. Fíjense que me muestra directamente, no lee las etiquetas de los encabezados. No, no lo parsea. no hace un análisis de la cadena, viendo si eso es código HTML. ¿Sí? Directamente, literalmente, Inertext inyecta texto. En cambio, inner HTML inyecta texto, pero lo parsea como HTML y si es un texto HTML válido, lo muestra. Esa es la diferencia que hay entre inner text e inner HTML. Vamos a suponer que yo quisiera meter un UL con todos estos animales. Vengo acá let ul es igual a document. create element un elemento de tipo ul y ahora tendría que recorrer ese array y con cada objeto de ese array, soy un array de objetos, con cada objeto de ese array tendría que cargar como texto los LI que le voy a inyectar a este UL. Como es un array, y ya les muestro algo, los arrays yo puedo hacer lo siguiente, primero les voy a mostrar esto, yo tengo un array LED, con un array más fácil se los muestro, con esto. Eh, Juan Josía, José y Ana punto no, vamos a dejarlo así vamos a hacerlo let eh, x igual a ese array. Yo, hay una función for on y for in. Yo puedo hacer lo siguiente, for eh, a in, eh, vamos a decir, let a in x y acá hacer un console.log de a Sí for off For off, yo que puso for on Bueno, era justo eh, iterator y acá vamos a poner x, y acá vamos a poner console.log de iterator. ¿Sí? Con for, me confundo siempre for on y for off. Con for off, nos devuelve el valor, iteramos sobre el valor del vector, y con Forin iteramos sobre la, los índices. Pero esto mismo, si yo tengo esto, ID, dos puntos, 1, 2, 3, 4, coma, nombre, dos puntos, Juan, coma, de nada, eh, edad, 2.21 si yo tengo un objeto me dice que no es iterable ¿sí? el objeto no se puede usar el off pero fíjense si uso el in me devuelve con for in ¿se acuerdan que con for in nos devolvía el índice del, in, del array bueno, con forin nos devuelve la clave, la key del objeto. En un array me devuelve el índice, en un objeto me devuelve la clave. ¿Cómo accedo al valor? Fíjense que no pude usar foroff. Con foroff, en un array me devolvía el valor del elemento, pero el objeto no es iterable, ¿sí? Pero es un... Eh, array descriptivo, ¿qué significa? Yo se los había mostrado una clase que si yo acá tengo el objeto que es X y ese iterator que era ID, nombre y edad lo puedo usar en los índices del objeto. Entonces, yo puedo acceder a su elemento del objeto con eh, el punto x.id, x.nombre o x.edad o con nomenclatura vectorial que es x y entre corchetes la clave y eso me va a devolver el valor. Fíjense que puedo poner esto, eh, iterator que me da la clave más, dejo un espacio, pongo dos puntos, dejo un espacio más, podría concatenar eso así y fíjense, Puedo recorrer, puedo iterar por toda la clave y valor de cualquier objeto que me lleve que me llegue. Entonces, ahí que era un array de JSON que tenía solamente la clave animal, yo le puedo sacar el nombre, el animal, el valor. Pero si fuera un array de personas, yo lo podría recorrer. Fíjense, lo que van a tener que hacer ustedes, de deber. ahora voy a terminar yo con esto, pero lo que le queda de, de, de deber a ustedes es, por ejemplo, de la página Mocaru, ustedes se podrían traer un array de personas o de lo que sea. Pueden ir a Mocarú y, esperen que me complete, ¿Sí? así como está, les va a traer un array. Así como está, podrían decir, tráeme 10 personas en formato JSON, no incluyas valores nulos, a ver la preview, y ahí pueden ver cómo les va a traer un array de 10 personas, con nombre, apellido, mail y género, y ID. Eso se lo bajan, igual que como estoy haciendo ahora, y es una función que recibe un array, un array de objetos y lo mapea, que haga una tabla, ya saben, van a ser un Create Table, las tablas adentro tienen TRs, Table Row, adentro tienen, la, la primera con, eh, fila va, tiene THs, que tiene el encabezado, ya saben cómo extraer el encabezado, ¿Sí? lo acabamos de hacer recién, eh, y tienen más TRs, más TRs que tienen TDs. Y adentro de TDs van los valores. Ya les mostré cómo pueden iterar sobre un objeto y extraer la clave y el valor. Entonces, con todo esto que vimos ahora, al último, podrían desarrollar una función que no importe el array de lo que sea, de manera dinámica le genera una tabla, Pueden poner estilos, ya vieron cómo hacer una tabla en la clase de HTML, cómo hacer un estilo que me, el border collapse, para que no quede el borde doble, que le ponga un F, eh, un y un tbody. acuérdense que el tijead abarcaba el TR, el TR que tenía el TH, y los tbody todas las filas, que tenían los tds. Entonces, ya van a tener preparada una función que le tiran el array de lo que sea. Acá ya va a estar como objeto. Cuando veamos la clase que viene AJAX, vamos a ver cómo conseguir un array que va a venir como texto. Ya vimos cómo JSON.parse a eso que nos va a llegar lo vamos a convertir a objeto. Y eso se lo tiramos a la tabla y automáticamente la tabla va a ser, y si lo inyectamos, hacemos un div tabla y le metemos a penchild lo que nos devuelva esta función, ya está, ya sabemos cómo inyectar, si nos manda el servidor un array de personas, se la, tiramos a la, la convertimos con JSON a objeto, le tiramos ese objeto, ese array a la función, la función nos devuelve una tabla armada como objeto, un objeto de tipo table, que con AppenChile se lo inyectamos a un div, que ya les mostré como un div.appenChile, ni siquiera, H, y no iner HTML, eh, sino AppenChile, y lo va a mostrar dinámicamente lo que le tiremos, un array de lo que le tiremos lo va a mostrar la pantalla en formato de tabla, ¿sí? Le pueden aplicar estilos, todo lo que vimos recién.